Amiga, mi novio? Así? ¿Si es mi novio, como que tu novio este momento, lo no, vamos a llamar. La cerveza corona actúa en todo momento como un artífice de relajación. No importa si te engañó tu novio y si de casualidad estás con tu mejor amiga que tiene el mismo novio. La cerveza corona siempre está a tu lado para refrescarte. Siempre me gusta estar en compañía de la modelo mexicana más vendida, Corona.